Hoy en Cultivo Paso a Paso os traemos la cuarta entrega sobre los nutrientes y sus funciones. Concretamente vamos a hablar de cuatro micronutrientes como son el hierro, el boro, el manganeso y el zinc. El hierro es un micronutriente muy importante, es un coayudante necesario para la formación de la clorofila, la respiración celular, la fotosíntesis y el metabolismo del nitrógeno en las plantas. Un buen remedio a la hora de corregir un déficit de este nutriente en las plantas lo hallamos en el purín de ortigas, que ya vimos cómo confeccionaron esta sección de cultivo paso a paso. El hierro forma parte de la composición estructural interviniendo en ocasiones como cofactor enzimático. Al formar parte estructural de citocromo, ayuda en la respiración celular y en el transporte de electrones. Además, es un gran ayudante en los sistemas redox biológicos, como en la reducción de los nitratos y sulfatos, así como para facilitar la asimilación del nitrógeno atmosférico y de la producción de energía. Para poder ser absorbido el hierro, ha de estar presente en forma de catión férrico, o bien asociado a compuestos orgánicos que se denominan quelatos férricos. El déficit se manifiesta muy similar al nitrógeno. Palidece el verde en las hojas formando las típicas clorosis férricas, consistentes en la formación de limbos amarillentos, destacando el verde de las nerviosidades foliares. El exceso de hierro tiene efectos fitotóxicos en las plantas y se agudiza en suelos ácidos o inundados. El boro es un micronutriente de mucho peso, que influye directamente en 16 funciones importantes de las plantas, como son la floración, la formación del polen o el crecimiento del fruto. Un suelo equilibrado y fértil tiene suficiente boro. Eso sí, hay que procurar que éste no quede bloqueado por la excesiva presencia de otros minerales que le resulten antagónicos. Este mineral ayuda a las plantas en la regulación del contenido de agua de las células. Interviene en la metabolización del nitrógeno, síntesis del ARN, ácido giberelico y formación de ribosomas. La función más conocida del boro es el transporte de azúcares, pero en realidad el papel principal está en la germinación del polen y viabilidad. Regula funciones de las membranas celulares y colabora en el reparto nutricional de las células. El síntoma más común de su déficit es la reducción del crecimiento en las zonas de brotación. La yema terminal muere y se producen anomalías en las brotaciones axiliares. Las raíces también se ven afectadas al formarse de manera más espesa llegando a las puntas a necrosarse. Altas concentraciones de boro resultan fitotóxicas, manifestándose por la formación de necrosis foliares que comienzan tras el amarilleamiento del ápice y de los bordes, que terminan progresando desde las nerviaciones laterales hacia la nerviación central. El manganeso es absorbido por las plantas en forma de cation manganésico. Lo podemos hallar en la naturaleza formando parte de las rocas calizas, que ya vimos cómo usarlas en el programa anterior cuando hablamos del calcio. Es un coayudante en la formación de clorofila y realización de la fotosíntesis. Interviene además en la activación de enzimas y síntesis de aminoácidos y proteínas. Necesario ayudante de las semillas para formar carbohidratos en la germinación. También se encuentra envuelto en los procesos de oxidación-reducción en el sistema fotosintético del transporte de electrones. Los déficits de manganeso suelen estar relacionados directamente con determinadas características de los suelos de cultivo. Presentan déficits los suelos arenosos y los muy lavados. En los suelos que son muy ricos en materia orgánica unificada, forma compuestos orgánicos insolubles y el antagonismo con otros minerales como el boro bloquea su absorción aunque éste se hallara en forma soluble. Formando parte de los quelatos y en su forma de cation de zinc, es absorbido este nutriente por las plantas. Podemos aportarlo a través de la materia orgánica que esté bien unificada. Podemos aplicar a razón de 5 a 10 kilos por metro cuadrado de suelo cultivado o entre medio kilo y un kilo por planta si se trata de cultivos en maceta. Es un activador de enzimas además de ayudar en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, almidón y auxinas, y destacar su importante papel en la formación del ácido indolacético. Interviene además en la hidrólisis del ácido carbónico y permite la fijación del nitrógeno en la planta, todo ello gracias a formar parte de fitohormonas y enzimas, hallándose presente en importantes enzimas. Son competidores suyos el fósforo, hierro y cobre. Se detecta un déficit de este nutriente por las hojas que manifiestan clorosis intermediales, por el reducido tamaño de la planta y por las malformaciones en los brotes y hojas. Aunque los excesos de este mineral no son frecuentes, hay que controlar aquellos suelos que sean muy ricos de forma natural o contaminados por sobrefertilización o purín. Los principales síntomas del exceso son la reducción de crecimiento de la raíz y de las hojas, que también muestran clorosis. En el próximo programa finalizaremos esta andadura sobre los nutrientes y sus funciones, hablando de los últimos cuatro micronutrientes que nos quedan por explicar. No dejéis de vernos y de compartirnos. Nos vemos.